Están una vez más aquí en Cristianos en la Gloria Dando las buenas nuevas la la Reino de los cielos aquí en la y que conquista Hoy con un mensaje maravilloso que nos trae el Señor Siempre las buenas, esas, esos jueves esos, eh, eh, Cada semana Siempre el Señor trayendo una buena palabra a, a su pueblo Esta semana trae una palabra en La segunda carta a Timoteo Epístola a Pistola, Timoteo Capítulo 4 del 1 al 8 Una palabra que el Señor nos dice Predica la palabra Realmente estás predicando la palabra al líder, siervo, hermano, hermana, estás predicando la palabra realmente, estás haciendo la labor la que el Señor te ha dado, estás dando ese gran testimonio. Y vamos a leer rápidamente esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y, y dice la palabra: ah, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias consupicencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, toda en todo, perdón, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista cumple tu ministerio porque ya yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, eso es lo que decía Pablo a la segunda carta de Timoteo y en el versículo 7 y 8 mira lo que nos dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mis hermanos, ¿realmente estás haciendo la tarea? ¿Estás predicando las buenas nuevas del reino en los cielos? Porque hoy vemos mucho comenzón de hoy. Vemos hoy mega iglesias, llamémoslo así, mega iglesias. Eh, no únicamente en iglesias vemos hoy videos como la palabra de Dios se está llevando a una, una manera diferente el hombre se está enorgulleciendo de sí mismo el hombre se está tomando el control se está, se está creyendo Dios vemos pastores que tiran la Biblia a, al piso si tú pasas de más acá de, ese, de a, esa Biblia Vas a poder de Dios y yo lo tengo. Y, y yo no sé cómo lo tengo, pero lo tengo. Y vas a ver el poder de Dios. Otras, otras cosas que vemos es que si tú no me pones dinero en, en, mi, uh, en mi cuerpo o donde yo estoy alrededor, uh, alrededor uh, mío, Dios no te va a bendecir. Y es por eso que Pablo le escribe a la segunda carta de Timoteo diciendo: Te. Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Todos sabemos eso. Y diciendo está esta palabra que dice, que prediquéis la palabra, que estéis a tiempo y fuera de tiempos, Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia de doctrina. y doctrina. Cuando, es cuando dice Pablo que redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, realmente que seamos inteligentes. Realmente que usemos la sabiduría de Dios no, sal, no, no la sabiduría de un hombre Ni la sabiduría de Satanás Realmente el Señor está diciendo eh, a, a través de Pablo que seamos eh, sabios En la manera que estemos predicando la palabra de Dios Seamos un buen testimonio Que lo que realmente esté pre, estemos predicando Que también en tu hogar lo estés manifestando En el nombre poderoso de Jesucristo y es por eso que eh, Pablo también nos, nos insta, nos dice, porque vendrá tiempo cuando sufrirá la, do, la sana doctrina. Y estamos viviendo en esto. Se ven, uh, una vez más, iglesias que, porque se, se ven grandes multitudes. No, yo voy a esa, a esa iglesia porque se ven grandes multitudes, Y es por eso que voy a esa iglesia. Yo no estoy diciendo que, no, de pronto, uh, que la presencia de Dios no esté ahí. No sé. Allá Dios juzga a cada uno. Pero te digo lo que nos dice Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comenzón de oír, de oír porque quieren, la gente hoy en día quiere escuchar lo bonito, lo hermoso. Ojo, oh, Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar, Dios te va a dar el carro, la casa y la beca. Dios te va a dar cosas maravillosas. Es lo que quiere escuchar la gente, pero no quiere escuchar la verdad, de que necesitas seguir... La palabra de Dios, de que necesitas seguir algunos fundamentos, que realmente en el nombre poderoso de Jesucristo realmente necesitas poner esta palabra en lo más profundo de tu corazón, en lo más profundo de la tabla de tu corazón y es que dice si sino que teniendo comisión de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias consuficiencias a sus propios ideales, a sus propias cosas que ellos quiera a sus propias leyes, a sus propias doctrinas y desechen la palabra de Dios Vemos hoy organizaciones que quitan comas, que le quitan puntos y maldito el que llegue a quitar una coma, un punto a la palabra de Dios. Nos dice la misma palabra. Y es por eso que eh, aquí Pablo nos, nos continúa diciendo y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La gente quiere escuchar únicamente lo, lo bonito. Dios bendice, Dios ayuda. Pero tú tienes que obedecer al Señor. Si únicamente quieres a Dios como un Dios bombero, como lo hemos dicho, como un Dios de parranda, únicamente, que cuando lo necesite, ahí sí oro, me doblo rodillas, lloro y hago todo. Bueno, ahí hay un problema. Y es por eso que eh, aquí continúa diciendo, pero tú, sé sobrio en todo. Mira lo que nos está diciendo, tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz, uh, haz obra de evangelista cumple tu ministerio, el ministerio que tú tengas, te van a criticar, te van a juzgar, te van a decir que tú eres loco, pero somos locos por Cristo, gloria a Dios, y eso es lo que debemos hacer, en el nombre poderoso de Jesucristo, mira lo que nos dice eh, el Señor, nos habla más profundo de nuestros corazones, pero tú, una vez, una vez más, pero tú seas sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,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 Pues justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman, los que aman su venida mi hermano mi hermana, querido televidente, estamos en tiempos postreros, estamos en tiempos en que la misma palabra dice que aquellos que son los espirituales también se, se confundirán, serán perdidos y es por eso que le pedimos al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros y es por eso un, un capítulo antes de este capítulo número 4 de, segun, de la segunda carta de Timoteo Nos dice que el carácter de los hombres en los posteros días También debes saber esto Que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos Nos está advirtiendo Pablo Ya nos está advirtiendo en el capítulo 4 Pero si regresamos al capítulo 3 Mira lo que nos dice Porque habrá hombres amadores de sí mismos ¿Estás escuchando? Hombres de amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vemos mucha gente que está en el poder, no lo quiere dejar, no lo quiere soltar, porque si, sienten, si ellos sienten que, que son ávaros, son vanagloriosos, no sienten que ya llegó el tiempo de soltarlo y dejar que otro continúe. No, sin ellos ya todo se acabó. No, déjame decirte que tu ministerio no es, no, no es tu ministerio, es el del Señor. La misericordia del Señor está contigo. Y esa gracia, por casa vivimos. Gracias, Señor. Y continúa diciendo, y en este capítulo 3, versículo 3, sin afecto natural y implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infactos, amadores de los deleites más, más, de, más, de, más que de Dios. Mira lo que nos está diciendo. El Señor nos está, Pablo aquí nos está diciendo en la segunda carta de Timoteo una vez más, en la segunda epístola, predica la palabra. Pero vemos que al mismo tiempo la, la gente como se está viendo, y la estamos viendo en todo lugar, en todo este planeta, en este mundo, que tendrán apariencia de piedad, escucha esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ah, a estos evita, nos dice la palabra, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas consuficiencias. Vemos muchas cosas que de hombres, Hoy en día, pero no vemos cosas de Dios. Hoy no vemos un Abraham, un Isaac, no vemos un Jacob. No vemos a aquellos hombres realmente siervos de Dios. No vemos a esos hombres que realmente sean comprometidos. Vemos hoy hombres dando esperanza. Vemos esperanza, pero la, pero es la, la esperanza en quién tenemos que ponerla, en Cristo Jesús. Es por eso que el Señor nos está hablando a lo más profundo de nuestros corazones. Y continúa diciendo, y de la manera, y más, uh, continúa diciendo un, el versículo 9, «Mas no irán más delante, porque su infaltez será manifestada a todos, como también los, uh, los fue de, los, de aquellos». «Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, amor, paciencia, persecuciones» padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía, en ícono, en listra, persecuciones que he sufrido. Aquí nos dice Pablo lo que, le, lo que le había pasado, y de todas me ha librado el Señor. ¿Tú no crees que todo lo que te está pasando te ha librado al Señor? Y todo lo que te está pasando es con alguna razón de ser. Es por eso que el Señor te está invitando a que realmente prediques la palabra del Señor, la sana doctrina. Si tú escuchas algo que... Mm -mm no te cuadra, corre por tu alma, corre por tu vida, porque hay muchos payasos, hay muchas personas que están haciendo payasos y payasadas, ¿para qué? para llenarse de plata, o para hacer otras cosas, y, o quieren mantener el poder, ¿para qué? para que ellos puedan hacer mandamientos de hombres, y ya terminando, y también los que quieren vivir pedosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, más los hombres y los engañadores irán del mal en peor y lo hemos visto y lo estamos viendo engañando y siendo engañados pero persiste, mira lo que nos dice Pablo pero persiste una vez más pero persiste tú en lo que has emprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y termina diciendo este capítulo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguñir, para corregir, para destruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Estás preparada para toda buena obra? Necesitamos realmente, iglesia, marcar la diferencia como yo lo digo. Porque estamos en la gloria para hablar de Dios. Estamos realmente para, para predicar esa palabra. Para no ser lo que dice en 2 Timoteo: hombres vanagloriosos, ávaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vemos hoy en día una generación que no le hace caso a sus padres, que no respeta a sus padres. Y Padre Celestial, ten piedad de esa generación. Te invito queremos. que Padre Celestial, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gloria y honra y poder, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, por esas personas soberbias, Señor. Te pedimos por esas personas que realmente no que te quieren reconocer como su Señor, Señor. Te pedimos por esas personas, realmente por esas personas que son vanagloriosos, Señor, blasfemos de sí mismos, Señor, desobedientes a los padres, ingratos, impíos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amado Padre Celestial, yo te pido por cada uno de mis hermanos que nos ven, Señor. Te pido, Padre Celestial, por los, por los jóvenes, por los niños, Señor. Por esta generación, Señor, que realmente no aprecian a un, a un padre y a una madre, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas tocando sus corazones. Te pedimos por Israel, por todas las naciones, por todos esos reinos, Señor, celestial en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amado Rey, poderoso Señor, te damos gloria y honra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, esto ha sido otra semana, otro jueves más, aquí, en la región que está. Dios mirante. Nos veremos el próximo jueves, otra semana, si Dios lo permite una vez más, porque siempre vamos bajo la voluntad del Señor. Que Dios te continúe bendiciendo y recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones.